Gracias a todo este equipo de hombres y mujeres que están acompañando a los pastores presidentes, eh, líderes, gracias gracias también a todos ustedes, acá, a los alumnos de acá al ministerio y aquí en la que parlamentarios y a la escuela, gracias a todos ustedes y gracias a mi hermano Frank Bayona que les acompaña en todos los países gracias también a la, a la pastora Claudia, a mi hermano Junior a los, los esposos la pastora Clare, a ustedes gracias gracias gracias. no se puede hacer nada entonces tremendamente es un problema que hay es un problema que hay a todos los que terrible esto, pastores, hermanos, Si quieres más casarse, eso no va a decir tu mil personas. Juan 20, 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro mira lo que dice aquí pero estas las señales se han escrito para que creáis yo ahí en la salsa le dijo Dios ven a quitar, que diga el faraón que deje mi pueblo mira lo que dijo Moisés ve acá ¿cómo que yo voy a ir a donde el faraón a decir que deje ir al pueblo ¿quién soy yo de hecho es una buena pregunta es tiene que razón Somos un día. cumplir la gran comisión ya no usar las armas Seguro que los días a evangelizar o sea va al reino a almas que eso es lo que es ahora el enemigo Satanás principal gobernador no va a querer que ese, esa alma sea para Cristo y va a luchar para que esa alma no sea para Cristo va a luchar para paramédico, nada, el corazón se paraba para el hospital en Estados Unidos. Atacado. Hay algunos que están atacados por el corazón, cambie cosas así, de que algunos. Hay que decir ninguno. Entonces yo sufría alergia en la nariz. Otra cosa que yo también sufría era, eran de... mujer tan simpática de aquí, aquí de Ah, pues, pero el Tilo, tú sabes. Y yo de ese, momento, de ese momento para acá, nunca jamás he vuelto a mi nunca más. Cero taquicardias. yo el demonio de diabetes la persona quedaba sana enseguida Dios, YouTube y todo, ¿no? Así empezamos desde 2011. Las acciones que uno hace son gratis, no compramos un dólar ni un peso por eso. nos olvidó la liberación no lo hacía Jesucristo, hoy no lo hacemos y desafortunadamente hoy vemos líderes espirituales 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios de primera. Habrá nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beberán cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué pasó con primera de Juan 3.8? si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres ¿qué pasó con todo lo que Jesucristo hizo junto a los depóstoles nervios comen de las migajas que caen de las mesas de los amos y él le dijo cuando wow, tu fres grande sea hecho como tú dices que hacía Jesucristo enseñarnos en la guerra espiritual y tenemos errores que cometemos en la guerra espiritual y vamos a libertar personas que estaban en ese escenario que no son Es importante el conocimiento en la guerra espiritual y nos seguimos preguntando, pero qué pasó con la guerra espiritual, qué pasó con las liberaciones que él hacía de mudos y sordomudos, de paralíticos. Nos cogió ventaja el diablo. Dice en segunda de Corintio 2 Corintios 2:11, para que Satanás no nos gane ventaja porque no hay... No. La palabra de Dios señala en el, en el Salmo 144, 1: Bendito seas, Jehová, mi roca, porque a diestras mis manos para la batalla y mis dedos para la pelea, no estamos en guerra. Cuando la palabra de Dios señala en segundo de Corintios 10, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No estamos en guerra. Cuando la palabra de Dios señala en Lucas 10, os doy potestad para oír serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. No está hablando la palabra de Dios de guerra. Cuando señala en Jeremías 51:20, martillo me soy y arma de guerra y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. No está hablando la palabra de Dios de una guerra en los cielos de naciones y de reinos comprometidos en guerra espiritual cuando la palabra de Dios señala en Zacarías 10 que la guerra espiritual es efectiva que lucharemos o al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará acá. ¿Qué pasa entonces? Isaías 59, 19 remata. Desde el occidente te temerán el nombre de Jehová y hasta la salida del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, pero el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces el enemigo viene a qué? ¿A darnos una cazuela de mariscos viene? A hurtar matar y destruir, dice la palabra de Dios. Entonces, si a ti no te gusta la guerra espiritual, si no quieres nada de eso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? arrancamos las hojas de la Biblia? porque si no queremos saber de qué es espiritual y está en la palabra de Dios arranquemos las hojas de la Biblia pero resulta que no las puedes arrancar porque Mateo 5.18 señala de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea de cumplir Están enseñando a la gente la verdad y nos están dañando el trabajo. Nos durmió el enemigo. Y la palabra de Dios dice en Efesios 5.14 Despiértate tú que te duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. es un ataque demoníaco y lo dice la palabra de Dios en segunda de Corintios 4 el príncipe de este mundo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen más y que Jesucristo nos dio por su gracia, que de una manera fluida, sencilla nos trae el conocimiento de la guerra espiritual y cuando Jesucristo haga en tu vida esa bendición y te transforme no vas a poder decir más nada que lo que está señalado en Juan 9.25 solo sé que yo era ciego y ahora veo es lo que vas a decir hermano tú puedes decir que el mundo espiritual para ti no te interesa que la guerra espiritual no existe que eso la guerra espiritual eso es, eso es de otro de otro escenario tú puedes decir eso decir, para mí la ley de la gravedad no existe, eso no es conmigo, pero tú coges este celular y abre los dedos, va para abajo porque va, y a menos que le, te, le tengas protector, se va a partir, se va a romper. Tú puedes decir que la guerra espiritual no existe, pero desde que Dios le dijo a la serpiente en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer entre su simiente y la suya la simiente de ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal se trabó el conflicto de los siglos hay dos mundos en pelea 24-7 y el diablo no duerme y la guerra espiritual te va a bombardear a ti Gústete o no te guste te van a caer los dardos del enemigo y es mejor que te prepares. Porque es demasiado real. Entonces ya no estamos hablando de si te gusta la guerra o no. Si echas al diablo o no. Yo no me meto con el diablo que el diablo no se mete conmigo. Puedes decir lo que quieras. Aquí estamos hablando de un problema mucho más delicado. Identidad de reino. ¿Con quién? ¿Con qué equipo estás jugando tú? Alguien dijo por ahí o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo pero nadie anda huérfano y no fue que alguien lo dice por ahí lo dice de manera tajante la palabra de Dios en Apocalipsis 3.14 y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ya estamos frente a un problema de identidad de reino, entonces... estás en el equipo, estás peleando, estás peleando en el reino al cual Dios te llamó. La palabra de Dios dice en Mateo 11:12, 12, desde el día de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces revísate y mira por el espejo retrovisor de tu vida. ¿en qué momento Satanás te arrinconó contra las cuerdas de tu rin? y te dormiste y el mundo espiritual sigue girando en torno tuyo esta batalla es real vamos a hablar un poco de de los derechos que tenemos como Iglesia de, de Jesucristo recordemos que, que de heredé la causa del pecado de nuestros primeros padres perdimos señorío perdimos paternidad Satanás fue el primero que le dijo mentiroso a Dios le dijo no morirás sino que vivirás y arrasó con todo y tuvo que venir el postre a Dana. gigante, el pueblo de Israel salía corriendo, cada rato llegaba y les, como que les pelaba los ojos y ellos en desmandada, pero llegó un hombre de Dios y le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones. venceré, te cortaré la cabeza y le daré los cuerpos de tus filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y que hizo David Pero por su onda y le empujó un pedernal al gigante en la cabeza y lo mató le dice la palabra de Dios que le golpeó a Satanás Jesucristo la simiente de ella te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañal y qué hizo David cuando mató al gigante dice la palabra de Dios que fue con la misma espada del gigante le quitó cercenó la cabeza la levantó y la exhibió públicamente que pasó en la cruz con los estando nosotros muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los, de, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, igual que David, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ¿qué hizo el pueblo filisteo cuando vio su gigante muerto y exhibida la cabeza del gigante salieron en desbandada y el pueblo de Israel detrás de ellos a masacrarlos y a exponer su cuerpos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros ¿Qué tienes que hacer tú con los demonios y con Satanás y sus demonios, decirle tú eres a mi demonio con mentiras, con engaño con manifestaciones yo vengo contra ti en nombre de Dios de los escuadrones de Israel el rey al que tú provocaste fuiste vencido en la cruz y te de mi casa te de mis hijos te largas de mi esposo te largas de mi familia te largas de mi vida de oración que mueres a muerto en la cruz del campano pero no hace falta el que diga por ahí porque el diablo el diablo es el diablo no hace falta el que diga por ahí Demonios yo. Yo soy un santo. Yo soy un ungido de Dios. Yo demonios. Oh, estoy por encima de eso Satanás no te va a respetar. Y permíteme decirte que si tú eres santo, te conviertes en objetivo número uno de Satanás. ¿Por qué? Porque el día que te tumbe de tu congregación y acabe con tu vida por estar ignorando las maquinaciones del enemigo, ese principado o esa potestad que te enviaron se va a notar en el infierno un fonrón, como dicen en el béisbol, con bases llenas y a ese principado le van a dar allá la bienvenida hasta con mariachis por haber acabado contigo y por no estar apercibido de la guerra espiritual. Uno, dos No creas que Satanás te va a pegar una palmada en la mejilla Y te va a dejar los dedos pintados Satanás te va a hacer el corte de franela si puede Y va a acabar contigo con tu casa, con lo que tiene ¿Por qué? Porque su naturaleza intrínseca Dice la palabra es hurtar, matar y destruir Y lo dice Jesús él ha venido para eso pero yo he venido para que tengan vida y vida en la abundancia entonces no creas que no es contra ti Satanás no respeta a nadie Juan 8.44 dice no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira su naturaleza no le permite ser bueno sino destruir y tú dices que a ti no te toca Mira, satanás no respeta apóstoles pregúntale a Judas que anduvo, comió, predicó con Jesús y le metió en la cabeza a venderlo por 30 monedas de plata después fue y se arrepintió de ir a traer la platica no se la recibieron con eso compraron un campo llamado el campo del alfarero después campo de sangre y allá lo dejó Satanás colgado de un árbol Rota, ustedes conocen eso en la palabra de Dios Satanás no respeta a apóstoles pregúntale a Pedro en Mateo 16, 21 que Jesucristo le dijo es necesario que yo vaya a Jerusalén y sufra soy, voy a ser enjuiciado en manos de los maestros de la ley religiosa los escribas, los sacerdotes es necesario que yo sea enjuiciado sufra y muera y resucite al tercer día y qué le dijo Pedro ven hey, señor, cómo así no es posible que eso te pase a ti ten compasión de ti señor y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Satanás no respeta a Reyes, pregúntale al Rey David. Que Satanás le metió adulterio en su mente, fue pues, y se entredó con Belsabé, le hizo un hijo, después para encubrir el pecado, mató a Urias en la batalla y eso le costó el reino. Satanás no respeta profetas pregunta a Elías primera de Reyes 19 el profeta de fuego que hizo defender fuego del cielo y mató 450 profetas de Baal, les metió candela a todos, los llevó al arroyo de si los decapitó los mató ustedes saben eso y vino Jezabel y le dijo le mandó un emisario, válgame los dioses y aún me añadan, si mañana no te tengo a ti como uno de mis profetas que me mataste. ¿Y qué hizo Elías? Salió en pura, como el correcamino, dice la palabra que a una hora de camino en el desierto y por allá debajo de un árbol de nebro, decía Señor, quítame la vida, me quiero morir, yo no soy más que la generación de mis padres, el profeta de fuego. no respeta sabios pregúntale al sabio Salomón que se fue detrás de los dioses de las esposas paganas que tenía Satanás no respeta justos, pregúntale a Job recordemos la palabra de Dios el diablo le dijo a Dios vengo a rodear la tierra y Dios le dijo no has considerado a mi siervo Job que no hay recto y justo como él sobre la tierra. Y Satanás le dijo, ¿acaso él te teme en vano? Tú lo llenaste de riquezas y de todo. Quítale lo que tienes, a ver si no reniega de ti. Y Dios le dijo, tócale todo lo que tienes, pero a él no me lo tocas. Y ya saben cómo terminó Job. Y hasta la misma mujer le dijo, aún en ese estado. Tú eres íntegro con Dios, maldice a tu Dios y muérete. Satanás no respeta fuertes, pregúntale a Sansón, que fue, se enredó con Dalila, se emborrachó, se cortó los pelos y hizo todo lo contrario a lo que decía la palabra de Dios. Mis hermanos, Satanás nos respetó al tres veces santo, santo, santo, santo, con 40 días y 40 noches de ayuno, te va a respetar a ti con el medio día de ayuno que haces. Pero él respeta algo. Tu posición, la estructura del reino el orden establecido por Dios, todos fueron vencidos por la sangre del Cordero, la cruz, ahí, perdió el año. Él no se va por santidad, Él no se va por unción, Él se va por el orden, establecido por Dios. ¿Cuál es tu posición en el ¿Hasta con qué crema dental te cepillaste hoy? ¿Cuál es tu posición? Primera, Juan, primera de Juan 5, 18 Dice Porque el que es nacido de Dios No comete pecado y que es el de Dios Dios le guarda Y el maligno no le toca Primera vertiente de tu posición Uno, dos Tu identidad sabes quién eres en el reino de Dios tu identidad es lo que te hace ser algo en concreto y circunstancias externas no te hacen moverte para acá y para allá, tú estás con Cristo y te vas al mundo y vuelves aquí como el cuerpo aquel de la iglesia católica el que peca el que peca y reza empata cuál es tu identidad en el reino de Dios tres, cuál es tu enfoque ¿Tú sabes que fuiste creado con un propósito eterno tú sabes que estás detrás de paso por aquí que vas para donde cosa que ojo no vio ni oído yo es el que él te tiene preparado tú sabes que vas para donde hay calles de oro y mar de cristal tú sabes que tienes por designio divino que hacer la gran comisión y que no es tu pastor eres tú coordinador del ministerio eres tú maestro del ministerio con tus alumnos eres todo, tú sabes cuál es tu camino porque por ahí dicen que el que no sabe para dónde va ya llegó o que todos los caminos te sirven cuando te colocas la armadura de Dios y dices Señor dame el yermo de la salvación tú lo sabes posición de reino posición de reino Él habló desde su posición tu referente es Jesucristo, tu foco es Jesucristo, tu norte es Jesucristo, nunca lo pierdas Él aún en la agonía extrema nunca perdió su posición, recordemos cuando los, lo, lo crucificaron en medio de los ladrones y el hombre que hablaba, gestas que hablaba lenguaje del reino de las tinieblas, le dijo, ¿por qué no te bajas en la cruz? el templo y lo levantabas en tres días bájate de ahí y que le dijo Dimas así en ese estado no tienes compasión y se volvió a Jesús y le dijo Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino y él desde su extrema agonía pero desde su posición que nunca la perdió le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso vamos para adelante aquí tenemos algo en contra que es el tiempo porque ya has avanzado y somos respetuosos de tu tiempo pero métete en guerra espiritual Entrénate No le comas carreta al diablo Él te va a decir que tú no puedes Que no te escribas Que eres muy joven, que eres muy mayor Que no tienes tiempo Que eso no es contigo Y te va a decir No lo hagas, no te escribas, no te entrenes No, eso es otro cuento Tú no sirves para eso Tú no sirves para nada Dile Satanás, no seas mentiroso, eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. La palabra de Dios dice primera de Pedro Dios que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por él para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas que la su que se está abatido la el cambio